¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danicho y os traigo una sensibilidad bastante buena que ya veréis cómo construiremos con ella Antes de empezar el vídeo quiero decirles que la sensibilidad, la sensibilidad no, que el ma mi mando está medio roto, ¿vale? el joystick Y yo edito con el joystick, así, así que si me veis que edito mal, eh, no es que edite yo muy bien, pero a ver, que... Edito bastante mejor de lo que voy a editar, seguramente, ahora mismo Y les iré enseñando la sensibilidad que yo utilizo Porque me va muy bien, sobre todo de cerca con las escopetas Pego 200 cada 2x3 es Una maldita... Perdonen Que la lengua algunas veces me engaña, ¿vale? Voy a volver a repetirlo A ver, que me estoy poniendo nervioso Está muy brutal la sensibilidad Porque le pego 200 a la cabeza muchísimas veces y de verdad que en los creativos, sobre todo, vais a notar muchísima diferencia Os vais a acostumbrar muy rápido, sobre todo si usáis esa sensibilidad eh, La exponencial, ¿vale? La exponencial, porque con esa sensibilidad no va a ser como la legado No vamos a tener mucha puntería de lejos Pero más o menos eh, es parecida, ¿vale? Se puede intentar... Se puede decir que es semejante Pero bueno, a ver, tampoco es tan cheta Como la legado Pero el problema del legado Es que de cerca no vamos a dar Ni una maldita bala con la legado A no ser que le apuntemos con la escopeta Pero muy poca gente apunta con la escopeta Ya que siempre con la escopeta estamos en el aire no Nos pasa esto en un, en un PvP Saltamos Y no nos da tiempo a apuntar a la cabeza Porque en, lo, en la caída esta ya no pueden meter varios tiros Entonces... Para mi gusto, creo que la mejor es la ponencial Ya que la lineal De lejos no da ni una maldita bala Es una maldita mierda de lejos Eso sí, de cerca es bastante buena Muy buena Y de construcción ya es la mejor La lineal y exponencial Son las mejores en mi opinión A ver que la legado también está bien Pero depende de vuestro modo de juego, ¿vale? Si es de campear, usar la legado Si es de rusear, usar la lineal Y si es de intermedio como yo, pues la exponencial Bueno eh, No me enrollo más, ¿vale? Vamos a empezar ya con los controles Los dos activados, ¿vale? Los dos arriba activados Y correr automático y construir al instante Bueno, eso es de vuestro gusto Pero yo se los comento bastante, ¿vale? vale se lo recomiendo bastante, a esas balas las he fallado postas, tranquilo, que yo siquiera apunto la verdad que está Pero bueno, eh, voy a construir un poquito, ¿vale? Que me, para que me vean un poco de sensibilidad lo que vamos hablando de ella Primero de todo, sensibilidad, vamos a activar las opciones, opciones, madre mía, opciones avanzadas ¿Y cuál vamos a tener? Pues vamos a tener las 2,4 y las 2,5, ahí estáis viendo en pantalla las 2,4 y 2,5 Y aquí, bueno, las 90 grados Ya veis que no van tan mal tampoco Para hacer la exponencial, no basta mm, Madre mía No está nada mal No sé qué me pasa yo al hablar Estoy como nerviosa, así que perdonarme De verdad si les molesta esto Voy a intentar hablar más claro Pues lo que iba diciendo, 2,4 en construir Y en edición Recomiendo siempre poner uno de más, ¿vale? Una, un puntito de más Vale, eh, como activamos las avanzadas, la sensibilidad de vista va a ser 47% y 45%. Os recomiendo que esté por 40 y 50%, ¿vale? Ahí a gusto, a gusto Luego, eh, potenciador es 0%, ¿vale? Eh, sí, 0%, 0% y 0%, 0,00 segundos, vale. Eso no sirve para nada, nos va a hacer como un poco. lo que viene siendo un poco en la mierda la puntería, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Que cuando movamos el joystick, al tener potenciador, por ejemplo, en el aire Estamos apuntando a una persona y como el potenciador está activado Se nos va a ir más rápido de lo normal y no vamos a estar acostumbrados a eso, ¿vale? Va a ser esto y se nos va a ir más la mira de lo normal Entonces, eh, se le recomiendo que ponga 0, 0 y 0,00 segundos Bueno, ahora sí, vamos a la sensibilidad de apuntar con la mira La tengo al 10% o al 9%, ¿vale? Se le recomiendo 10 o 9% y la de abajo 1 o 2 puntitos menos, como siempre La de abajo siempre va a ir 1 o 2 Puntitos menos que la de arriba Luego, lo siguiente Va a ser los potenciadores Que también va a tener 0%, 0%, 0% Y 0,00 Segundos eh, Lo mismo De antes chicos, que los potenciadores No sirven para nada, ningún Jugador profesional de Fortnite Creo que utiliza esos potenciadores bueno, ahí veis que yo estoy Está roto, ¿eh? o sea Voy a tener que empezar a editar Con otro botón o comprarme otro mando Bueno Como soy pobre chicos Si me ayudáis a comprar un mando os lo harán A ver Si compartís el directo, el directo, madre mía Estoy acostumbrado a decir el directo Si compartís el vídeo Eh... La sensibilidad le decís a vuestros amigos, mira, esta sensibilidad va súper bien Porque es verdad, le va a ir súper bien, ya veréis la diferencia Y si tenéis una mejor, decímelo con los comentarios porque es bastante rara que sea mejor Bueno, a ver, de obviamente depende de vuestros gustos, pero en mi opinión esta es la mejor que me ha ido, ¿vale? Es la mejor que me ha ido, los Justin, madre mía A ver, siguiente, sensibilidad avanzada Tiempo de amortiguación, 0 segundos Y importante, exponencial ¿Vale? Exponencial O si queréis lineal la ponéis también Pero la lineal, como ya he dicho De lejos no da ni una maldita bala Y esta sí da bastantes balas de lejos No tanto tampoco plan. A ver La acaba de matar y no se regenera eso bueno no da igual da Le acaba de dar un headshot Y casi ni siquiera estaba apuntándola a la cabeza Y es así, así rápido Y le di de headshot con la escopeta se va, se va a notar demasiado Os lo digo de verdad Que vais a notar una diferencia brutal con las escopetas Vais a dar todo a la cabeza Y yo por eso he utilizado la exponencial Simplemente por las escopetas Porque es una maldita burrada Y con los la, fusiles no lo he probado demasiado todavía Pero me imagino que va a ser más de lo mismo Va a dar muchas balas en el aire Bueno, después obviamente vamos a utilizar 100% de asistencia apuntado Porque si no, ¿de qué no sirve? Y... Luego, por último, la zona sin uso. Aquí la tenéis, la zona sin uso, 8% y 6%. ¿Vale? La mejor, sin duda, que me va. Y luego, y luego, perdón, y luego, <ríe> que no sé hablar, por favor, ¿qué me pasa hoy, loco? Eh, pedal de control, eso no sirve para nada, así que la dejamos en desactivado. No sé lo que significa realmente pedal de control, pero sé que no sirve para nada. Porque mucha gente lo dice Y como mucha gente lo dice Y nadie ha dicho para qué sirve Pues les hago un y nos va a servir para nada eh, Yo la activé y tampoco es que note nada O sea, es que no noto nada Es como, no sé Es que no se nota nada Lo que he dicho Y bueno, esa es la sensibilidad, ¿vale? La que les he estado comentando Y espero que les vaya bien a ver, como construir eh, me va muy bien, como estáis viendo O sea, a los 90, muy pocas veces me salgo Luego, con las ediciones, porque tengo el mando roto Pero si no... <ríe> me lo que digo eh, Si no, las ediciones también va bastante bien <ríe> Bastante bien y la estoy cagando Vale Bueno, da igual, a ver Joder, Brian, ¿qué te pasa? Por favor ¿Veis lo que digo, tío? Es que el mando lo tengo horrible, tío. En serio, si practican mucho, les va a funcionar a la perfección esta sensibilidad. Y sobre todo con que las escopetas vais a hacer así, ¡boom! Y vais a reventar a la persona que estáis aquí. Hacen así, ¡pam! Y es brutal porque vais a dar hechos si ustedes, dars, si ustedes darse cuenta. Eh, si se piensan que todos mis vídeos hablo mal, pues sí, casi todos. Eh, no sé qué me pasa en la boca, te lo juro que yo en persona no me trago al hablar Pero cuando estoy grabando un vídeo Como que quiero decirlo todo tan rápido Que es bastante difícil ser youtuber, eh Mucha gente se piensa que es bastante fácil ser youtuber Pero nada nada. Es bastante complicado Comentar en lo que juegas y miras otra pantalla de la sensibilidad O sea, estaba mirando dos pantallas a la vez, ¿vale? Y hablando a la vez, eh... Y luego dicen que lo de los hombres solo saben hacer una cosa. Y lo de, de verdad, no entiendo. Bueno, <ríe> un poco... A ver, me lo estaba diciendo en coña. No, no se lo tomen en serio ese mensaje que deja cabeza. Lo dicho. Eh, esta es la sensibilidad, espero que le vaya bien. Al apuntar de lejos va bien, ¿vale? No tanto como el legado, porque el legado es brutal. Es increíble, es como tener un aimbot de lejos. Pero de, le de cerca... Al saltar así en el aire no vais a dar una maldita bala Y al construir Pues como que no es muy No es que sea muy fluida la cosa Entonces Se los recomiendo más la ponencial Que es como una media, ¿vale? Para los jugadores intermedios como yo eh, Bueno, entonces esto ha sido Todo el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si es así, suscríbete al canal Yo subo sensibilidades cada semana, ¿vale? Cada semana subo una sensibilidad nueva Porque van cambiando entonces les recomiendo que se suscriban Y se dan a la campanita y comentáis Bueno, entonces ya os, os vais de verga Uy, os vais de verga Les voy a dar un corazoncito A quien comente <ríe> Entonces, ahora sí que sí Ya me despido por cuarta vez Por favor, Brian, despídete ya Que lo estamos deseando Me despido Y hasta la próxima, adiós ¡Oh, Madre mía, qué mierda de edición Guau ¡Wow!